Este ciclo lo estamos organizando entre la colectiva XXK, Cala la Fondo de Mujeres, el Observatorio de Aldeuta en la Globalización y el Observatorio de Multinacionales en América Latina, para reflexionar sobre los fondos europeos Next Generation EU desde una perspectiva feminista. Sabéis que el seminario se componía de dos sesiones, la primera la hicimos la semana pasada, una mirada feminista a los fondos Next Generation New, donde explicamos qué son los fondos, cómo se están canalizando y qué implicaciones tienen en un contexto de cruce de, de emergencias. En el webinar de hoy, centrado en otra financiación para otra transición, lo que queremos es compartir perspectivas sobre lo que sería una fiscalidad feminista, qué recursos, qué financiación y qué redistribución necesitamos para otras transiciones y qué alternativas vemos a las colaboraciones público-privadas, que es lo que viene a fomentar los fondos eh, europeos, reforzando, nosotras creemos, reforzando la dimensión pública y las colaboraciones público-comunitarias. -comunitar os queremos comentar que este ciclo tiene vocación de continuidad, realmente lo que nos gustaría es generar un grupo de trabajo, de reflexión con las que habéis estado participando y estáis interesadas para seguir trabajando en esa mirada feminista sobre los fondos, sobre la financiación, bajo una forma que todavía está por definir. Si tenéis ideas estaremos encantadas de escucharlas, si no, pues, después de los seminarios pues ya veremos cómo podemos cómo podemos hacer este, este trabajo conjunto. Y bueno, os invitamos a tuitear sobre la sesión de hoy en el hashtag Fondos Europeos y Feminismo. Os explico un poco el esquema de la sesión de hoy. Hoy sí, de verdad, queremos que vosotras participéis. Entonces tenemos un primer bloque con cuatro ponentes que hemos invitado, que, que ahora os presentaré, que van a hablar entre 12 y 15 minutos cada una. Y dejamos la última hora de la sesión para un trabajo más en equipo y para debatir entre todas. Nos dividiremos en grupos pequeños para facilitar la, la participación. Os plantearemos algunas preguntas y luego volveremos a la, a la sala grande para compartir reflexiones, propuestas de continuidad o, o como vemos eh, que podemos seguir trabajando sobre estos temas. Creo que por esto es todo, entonces os voy a presentar a nuestra primera ponente de hoy. Ella, ella es Yolanda Fresnillo, ella es socióloga, trabaja actualmente como directora de Incidencia y Políticas sobre Deuda en Neurodad, la Red Europea de Deuda y Desarrollo. Tiene más de 20 años de experiencia como activista, investigadora y consultora en el ámbito de la deuda, auditorías, políticas públicas y feminismo. Trabajó en el Observatorio de la Deuda de la Globalización y forma parte de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda. Eh, buenas tardes a, a todas, a, a todos y a todas. La idea de esta parte es hacer eh, una vista de pájaro un poco a, a, cómo, a, a cómo puede ser esa financiación uh, de una transición feminista ecológica eh, y, y, y qué herramientas eh, podemos tener, sobre todo relacionado con, con la auditoría de la deuda. Eh, preguntándome ¿no, sobre el título de la sesión de cómo financiamos esa transición, y simplificando porque tampoco tenemos aquí todo el tiempo del mundo para que podáis hablar también todas después eh, yo básicamente veo tres maneras ¿no? una es la política monetaria otra sería aumentar los ingresos y otra sería endeudarse voy a ir, voy a ir por partes ¿no? eh, la política monetaria es algo que cedimos a la unión europea cuando nos unimos a la unión europea eh, no tenemos eh, como estado español soberanía eh, monetaria esa la tiene el banco central europeo y, y por lo tanto es muy complicado de ejercer en, en, en el corto plazo esa, eh, esa opción ¿no? eh, sería básicamente y simplificando muchísimo y perdónenme las, las economistas y los economistas en la sala imprimir dinero es decir crear dinero digamos para tener recursos eh, para poder invertir en esa, en esa, en esa transición. ¿no? Yo no soy experta en, en política monetaria y me metería en un jardín si, si, si fuese más allá en, en este tema, pero me, parece, me parecía importante ponerlo encima de la mesa, ¿no? porque, porque debería ser una herramienta que tenemos y que creo que en el momento que estamos viviendo y, y la, la, el, el reto que tenemos por delante, eh, esta debería ser una, una herramienta al servicio de esa transición. ¿no? Eh, probablemente poderla ejercer de forma justa implicaría salirnos de la Unión Europea, eh, y ahí lo dejo y les, después lo podemos, lo podemos debatir. ¿no? Después, básicamente, hay, hay dos maneras de tener recursos, ¿no? eh, ingresarlos a través de, de la fiscalidad, de los ingresos de, del Estado, eh, y si esos ingresos no llegan, endeudarse. No hay mucho más. Eh, dentro de esos dos bloques hay muchas posibilidades. ¿no? Voy a empezar por la cuestión de la deuda, que es cuando los ingresos fiscales no son suficientes. Es decir, yo tengo unos gastos como administración pública y, y estoy hablando de una transición financiada desde lo público eh, y, y, y, y pilotada desde lo público. Luego se hablará de la cuestión de, de, de, de, de APPs eh, y del rol del sector privado, pero yo ya de, de partida lo sitúo en el ámbito público. Y ahí, ¿no? si los ingresos fiscales no son necesarios para cubrir las inversiones o, o, o, o, o los cambios de políticas, las transformaciones que queremos hacer desde lo público, necesitaremos recursos y una opción en manos de las instituciones públicas, sea eh, el, el gobierno central, ¿no? el, el, el gobierno, en este caso del Estado español, de las autonomías, de los ayuntamientos eh, o de la Unión Europea, es endeudarse. ¿no? Como activista de deuda de hace muchos, muchos años, eh, lo que voy a decir ahora igual sorprende, pero en realidad la deuda. No tiene por qué ser buena ni mala en, en esencia. Eh, la deuda hay que evaluarla en función de con quién te endeudas, en qué condiciones te endeudas y para qué te, te endeudas. ¿no? Y obviamente también la, la cantidad, ¿no? pero eso tiene que ver más con, con la fiscalidad y luego voy a eso. ¿Con quién te endeudas? Ahora mismo eh, las administraciones públicas tienen tres opciones, podríamos decir. Endeudarse con... Eh, otras instituciones públicas, en este caso podría ser la, la propia Unión Europea o las, las comunidades autónomas se pueden endeudar con el Estado. Si tuviésemos una banca pública nos podríamos endeudar con esa banca pública de inversión. Existen cosillas ahí, el ICO alguna cosa, pero no tenemos una banca pública realmente democrática que pudiese utilizarse así. Pero bueno, no te puedes endeudar con otras administraciones públicas, te puedes endeudar con organismos multilaterales eh, el Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, sería en este caso una herramienta que también podríamos democratizar y también podríamos transformar. En el caso de los países del sur global, se pueden endeudar con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con, con, con otros organismos multilaterales. Podríamos incluso, en situación de crisis, endeudarnos con el FMI, pero ya esos eso serían ya peras de otro peral. <ríe> y luego nos podemos endeudar con los mercados, que básicamente es la opción mayoritaria abrumadoramente a mayoritaria en el caso del estado español o sea el estado español se endeuda con los mercados financieros es decir emite deuda en los mercados financieros esa deuda la compran eh, inversores eh, a través de fondos de inversión de bancos <coughs> la verdad es que la deuda con bancos es minoritaria ahora sobre todo es no con esos inversores eh, invisibles casi, ¿no? sin cara, que es imposible saber quiénes son o casi imposible saber quiénes son. Puedes saber qué fondo de inversión gestiona una parte de, de tus bonos de deuda, pero no puedes saber quién hay detrás realmente de, de esa deuda. ¿no? Y esos mercados financieros que se han vuelto tan todopoderosos que imponen las condiciones. ¿no? Y eso me lleva al segundo punto, no solo con quién te han deudas, es decir, con alguien público o privado, y ese privado sobre todo son esos mercados financieros no volátiles, eh, que no sabes quién son, que sí que hay algunos agentes eh, eh, particularmente relevantes como BlackRock u otro, otros fondos de inversión, pero que es muy difícil identificar. ¿no? ¿Y en qué condiciones? Pues ahí tenemos las condiciones de, de, de la propia deuda, ¿no? ¿En qué, con qué tipos de interés te están aplicando, ¿no? ¿Cuánto, cuánto vas a pagar por esa deuda, porque la deuda no solo hay que devolverla, sino que hay que pagar un un coste por ella, esos intereses, ¿no? ¿En qué calendario, cuánto tiempo vas a tener para devolverla? Eh, pero también condicionalidades, ¿no? ¿Qué políticas te van a obligar a llevar a cabo para acceder a esa deuda o incluso para refinanciar esa deuda, no? Cuando hablamos de condicionalidades, seguramente pensamos más en, pues eso, nos endeudamos, como en el caso de los fondos europeos, con la Unión Europea, ¿no? que nos presta 70.000 millones de, de euros, a cambio de que presentemos una serie de reformas, con la reforma laboral, la reforma de las pensiones, eh, y, y, y van aprobando o no esas reformas. ¿no? Y por lo tanto hay unas condiciones de política, de, ya no solo de política económica, ¿no? de política pública en diferentes ámbitos, y esos, esos préstamos están eh, vinculados a eso. ¿no? Pero es que los mercados financieros también hacen eso de forma más eh, sigilosa, de forma eh, menos visible. Pero si tú tienes una deuda con los mercados financieros, primero, si tú quieres emitir deuda en los mercados financieros, ¿no? es decir, vamos a emitir eh, bonos del Tesoro a los, a, los mercado, a, a los mercados a través, lo haces a través de bancos o, o, o de otros agentes financieros. Si tú estás haciendo una política feminista de izquierdas eh, realmente transformadora, Primero, probablemente no te prestarán, no te comprarán la deuda. Y si te la compran, te la comprarán cara, es decir, te harán pagar a, a, a altísimos tipos de interés. ¿no? Ahí juegan un rol las agencias de crédito, las agencias de rating, ¿no? eh, que dicen, bueno, este país tiene más riesgo o menos riesgo de devolver su deuda. Eh, y, y, y, cu y cuando ven un país que está, digamos, a, a, a haciendo política eh, rompedora, ¿no? transformadora. A ese país le aplican un riesgo, ¿no? Y por lo tanto ahí también hay unas condicionalidades, ¿no? Si me quiero endeudar con los mercados financieros, eh, tengo que de alguna manera hacer unas políticas que les gusten a esos mercados financieros. Y eso también pasa cuando refinancio la deuda. Porque la deuda, y, y eso igual también sorprende, en realidad no se, no se acaba pagando, simplemente se acaba refinanciando. Es decir, yo emito una deuda... Y cuando llega el momento de pagar, lo que hago es emitir otra deuda para pagar la deuda anterior y seguir la rueda. ¿no? Y esa rueda es, es prácticamente infinita. Para, para el Estado es muy difícil desendeudarse en ese, en ese sentido. ¿no? Esa deuda que acumulamos eh, en la crisis de 2008-2014 es muy difícil sacárnosla de encima porque en realidad la estamos refinanciando constantemente. Se está refinanciando ahora a tipos de interés bajo, pero imaginémonos que en España cambiasen digamos, la relación de poder... Eh, y hubiese un gobierno dispuesto a eh, hacer políticas realmente transformadoras y tuviese que refinanciar esa deuda, pues probablemente no lo tendría tan fácil y ahí hubiese un, se rompería. ¿no? Y luego, por último, ¿a qué, ¿para qué? ¿no? Aquí la segunda parte digamos, de, de la sesión eh, eh, hablarán más del tema de, de, de para qué. ¿no? Claro, todo esto normalmente se nos queda muy lejos y ahí entra el rol de las auditorías, tanto auditorías ciudadanas como auditorías públicas o auditorías mixtas, ...para eh, concienciarnos de qué es lo que hay detrás de esa, de esa deuda, ¿no? Voy a dar un apunte corto de fiscalidad, que es el otro tema, ¿no? Es decir, en realidad lo, a la deuda deberíamos acceder de forma eh, excepcional... ...cuando los recursos fiscales, cuando los ingresos normales del Estado... ...no llegan eh, a cubrir los gastos, ¿no? Eso no es así hoy en día, no pero esa fiscalidad sigue teniendo, debería tener eh, una, una, una centralidad. no Cuando hablamos de fiscalidad feminista, en realidad nos estamos refiriendo a una fiscalidad que sea justa, que sea suficiente y que sea progresiva. Ahí habría muchos, muchos, muchos detalles, no pero por ejemplo, que los impuestos directos, es decir, los impuestos de, de, de renta, de sociedades, de patrimonio, sean realmente progresivos, no como son ahora que son las rentas medias las que sostienen mayoritariamente esos impuestos, que en el caso de sociedades acaban siendo las pequeñas y medianas empresas las que pagan eh, más impuestos de sociedades que las grandes eh, multinacionales. Eh, pensar en esos impuestos ya no solo a las grandes fortunas, sino, por ejemplo, ahora durante la pandemia se ha hablado mucho de los, del impuesto a los beneficios excesivos, ¿no? aquellos impuestos de aquellas empresas que, que ya no es que ganen más, es que, es que se pasan. Eh, de los que ganan más, ¿no? como pues ahora mismo serían las, las empresas farmacéuticas o las tecnológicas durante la pandemia. ¿no? Que los impuestos indirectos en realidad sean mínimos porque son no, no, no, son muy regresivos, ¿no? acabamos pagando lo mismo... Eh, yo, que, que, que una persona eh, migrada, que incluso no, no, esté en situación irregular, que eh, me sale botín, pero botín ya está muerto. Bueno, que, que, que, que, que a Mancio Ortega, ¿no? Eh, y por lo tanto es profundamente injusto, ¿no? Esos impuestos indirectos, y ahora en la siguiente, Nuria os hablará más de, por ejemplo, la fiscalidad eh, verde, nos pueden ayudar a modificar comportamientos, ¿no? A, a desincentivar comportamientos eh, poniendo impuestos altos a aquellas eh, cuestiones que, que nos gustaría desincentivar ¿no? en españa además ha habido y en el mundo no un proceso de multiplicidad de exenciones deducciones fiscales ventajas fiscales que las grandes empresas han aprovechado eso habría que abordarlo para poder tener una financiación eh, suficiente y obviamente esa lucha que debe ser global contra la ilusión y la evasión fiscal. ¿no? Se me ha comido el tiempo al tema de la auditoría, pero simplemente decir tres cosas muy rápidas. Una auditoría que puede ser ciudadana, que puede ser pública, que puede ser mixta, ¿no? público-ciudadana, público-comunitaria, ¿no? luego hablaréis un poco de esto, para mí es un proceso de concienciación colectiva. Hoy, con la relación de fuerza que tenemos, hacer una auditoría para identificar deudas ilegítimas, para identificar fiscalidad injusta, eh, puede ser muy útil para eso, ¿no? para concienciarnos, para, para darnos cuenta de qué es lo que hay detrás de esa política pública. ¿no? Pero no nos sirve para no pagar la deuda, porque no hay voluntad política y porque no hay fuerza suficiente para impagar la deuda. En el momento, por ejemplo, de 2015, donde incluso teníamos eh, colegas, digamos, en, en, en, los, en los ayuntamientos, en los municipios, que habían llegado ahí con ese discurso de no pagaremos las deudas ilegítimas, llegaron allí y se vieron imposibilitados de no pagar. Incluso haciendo auditorías y encontrando irregularidades, y encontrando ilegalidades. Porque el sistema está atado y bien atado. Y para no pagar tienes que hacer ¿no? romper con todo. Eh, yo yo uh, me apunto eh, a romper con todo, pero debemos tener eh, la relación de fuerzas suficiente como para hacer eso. Y la auditoría como proceso nos puede ayudar a sumar esas fuerzas. ¿no? Porque esa concienciación nos ayuda a sumar esas fuerzas. Eh, y por lo tanto, una auditoría, por ejemplo, de los fondos europeos nos ayudaría a tomar conciencia de qué es lo que hay detrás de esos fondos europeos. De ahí a decir que nos ayudaría a no pagar las deudas ilegítimas que se generen por los fondos europeos, creo que hay un trecho, ¿no? Y que y necesitamos, digamos, acumular fuerzas más allá de la, de la propia auditoría. Y lo dejo ahí. Perdón por los dos minutos de más. Muchas gracias, Yolanda, porque además lo es que lo explicas también que es tan fácil de entender. Vale, déjame que presente ahora a, a nuestra segunda ponente. Ella es Nuria Blázquez, es la responsable de Internacional en Ecologistas en Acción. Su primera campaña en Ecologistas fue sobre la, la fiscalidad del diésel y a partir de ahí ha explorado en la fiscalidad verde y social, especialmente en el campo del transporte. En este momento se ocupa de las campañas internacionales, he dicho, y con especial interés en temas fiscales como la taxonomía, el Fondo Social para el Clima o los fondos de Generation Europe. Yo primero, buenas tardes. Es un placer eh, juntarme aquí con buenas ponentes para hablar de fiscalidad y de economía. Yo voy a hablar de fiscalidad ambiental, ya me lo ha ambientado un poquillo Yolanda, me lo ha puesto bien, yo creo, de qué es eso y si es justa también la fiscalidad ambiental y si es feminista. Si no fuera justa ya no sería ni, ni feminista. La fiscalidad ambiental son puestos que, que se aplican a las actividades contaminantes ¿no? y lo que nos hace es orientarnos hacia actividades que son menos dañinas para el medio ambiente o para... a veces está muy relacionado con la salud también. Es un poco aplicar el principio de que en contamina paga. ¿Para qué nos sirve? Pues nos puede dirigir a, hacia compras de productos menos dañinos. Yo os voy a poner el ejemplo del impuesto al diésel porque es el que más he conocido. Lo que se pretende es igualar los impuestos que, se pagan, el, que pagan el diésel y la gasolina porque el diésel tiene una ventaja de un 23% de descuento en los impuestos. Sabemos que porque es más contaminante, no produce más sustancias que son dañinas para la salud que otros combustibles como incluso la gasolina. ¿no? Sin embargo, tiene una ventaja fiscal que a esta de los vehículos europeos sea mayoritariamente de vehículos diésel. Si eliminamos esta ventaja fiscal pues asumimos que las personas consumidoras van a atender no comprar tanto los vehículos diésel y de hecho es un fenómeno que es interesante estudiar porque ha sucedido que ya se está produciendo incluso sin que este impuesto se haya puesto en marcha en países como el, como el Estado español ¿no? en, en otros países sí que, sí que lo han hecho, han igualado ya este impuesto del diésel y gasolina pero aquí por ese, el temor a que existiera o el tema de no poder entrar con el coche, bueno, se ha cambiado muy rápido. Y esto nos demuestra también que es efectivo ¿no? como eh, para cambiar los hábitos. También acerca el, el producto a un coste real, porque eh, siguiendo con el ejemplo del diésel, pues el, el que el diésel tenga efectos muy nocivos en la salud y en el medio ambiente genera, además de pérdidas humanas en vidas, unos costes muy importantes a las arcas públicas ¿no? y el que suban el impuesto este también hace que acerques un poco más al coste que tiene realmente el consumir ese combustible. Y también es, como lo ha estado, esto lo ha explicado bastante bien Yolanda ya, es una posibilidad de recaudación ¿no? porque si queremos afrontar la, una transición justa vamos a necesitar ¿no? disponer de más fondos públicos. Y, y bueno, yo creo que lo ha dejado bastante claro Yolanda que bueno la fiscalidad es quizá la forma más justa. Además, la ventaja que tiene la, la fiscalidad ambiental es que es un sitio donde tenemos bastante que rascar porque somos de los países europeos que menos fiscalidad ambiental aplicamos. Estamos los segundos por atrás. Así que hay, hay campo. Y ahora, claro, la pregunta sería para saber si, si esto lo podemos aplicar. En, en una justicia climática o en, un, en el ámbito que estamos hablando de, de una fiscalidad feminista, necesitaríamos primero saber si son socialmente justos. Pues el contra, lo primero, que ya eh, Yolanda ha dicho que para que fueran feministas tenían que ser progresivos y estos no lo son. O sea, eh, impuestos, la mayoría de los impuestos ambientales, en el ejemplo del diésel, si suben el impuesto del diésel, yo voy a tener que pagar lo mismo que una persona que cobre diez veces más y que una persona que cobre menos cuando vaya a llenar el depósito de mi coche, ¿no? Entonces, aquí no, no se distingue y eso es un defecto importante, ¿no? Y además hay veces que pueden dañar a personas que no tienen acceso a productos de estos que, que a, a lo que queremos que, que se cambie. ¿no? Puede ser, por ejemplo, a comprar un coche eléctrico, que sería como el ejemplo que más, así más capitalista que se suele poner, que las personas con, más vulnerables no tienen acceso a, a, esos, a ese tipo de vehículos. O que tampoco tengan acceso a alternativas que no sean dependientes del vehículo privado, que sería la opción a la que más nos gustaría llegar en Ecologistas en Acción y otros movimientos climáticos, ¿no? como la gente que vivimos en el mundo rural, que tampoco, igual que no tenemos internet en condiciones, tampoco hay un acceso a transporte público o a otro sistema de, de transporte. ¿no? Y tampoco hay distinción en, en ese sentido. <coughs> Como pros, es que sí que hay que tener en cuenta que aunque es verdad que lo ideal es que los impuestos sean progresivos, la distribución de la riqueza también se realiza sobre todo mediante los, los servicios públicos de calidad y las políticas sociales, ¿no? que, es, que son quienes mejor garantizan que haya una, una real re distribución de la riqueza. Porque si yo tengo pocos ingresos, aunque me cobren menos, eso no me garantiza el vivir dignamente. Y además que la contaminación y la degradación del planeta tiende a afectar más a las personas más vulnerables, ¿no? Por diversos motivos, que no me voy a meter porque ya solo me quedan cinco minutos. Yo, bueno, cuando hago la balanza, yo que soy, pues eso, muy apasionada de la fiscalidad y muy convencida de que es bueno pagar impuestos si, si tienes capacidad económica para pagarlos, ¿no? Pero realmente, pues esta no es la media del pensamiento medio de la sociedad, no parece tampoco. La muestra, lo que mejor nos muestra que no lo parecen, y en particular este del diésel que os estoy poniendo como ejemplo, es de lo de los chalecos amarillos. ¿no? Esta gente venía de las zonas periféricas y rurales de Francia y se levantaron en el momento en el que Macron, después de haber hecho una serie de reformas que siempre desfavorecían a, a las mismas personas, puso el lo quiso poner el impuesto del diésel al igual que el de, el de la gasolina. ¿no? Y esta gente decía, nosotros nos tenemos que mover con los coches diésel, no tenemos capacidad para comprar otro tipo de vehículo, no tenemos transporte público ni nada, y encima nos, nos vas a repercutir a nosotros la factura. ¿no? Esto ha hecho repensar todo. ¿no? De ahora, todos eh, los impuestos ambientales que se quieran poner, antes de decir la primera palabra ya, está, ya se está diciendo... A ver, que, a ver si no quiero tener unos chalecos amarillos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque sí que hay o sea, como que, que, que potencialidad tienen, ¿no? ¿no? Pueden potenciar bastantes cosas, y, pero ¿cómo hacemos que sean justos y además lo parezcan, no? Y nos aseguramos de, de disminuir esas, esos contras que yo apuntaba y que seguro que hay más, ¿no? Pues esto que os he puesto aquí es un gráfico que no me voy a poner a explicar porque es un poco complejo pero es una propuesta que han hecho desde el Centro Vasco para el Cambio Climático, BC3, precisamente para cómo se podría hacer un impuesto del diésel que fuera justo, ¿no? socialmente justo. Y lo que proponen es que se incluya una devolución a los hogares más vulnerables, pero además teniendo en cuenta otro tipo de aspectos que van a hacer que esos hogares eh, se vean más perjudicados por una, una eventual subida del de ¿no? La ruralidad era una de las, de las características que pensaban que tenían que tener en cuenta, que se tenían que tener en cuenta o que habían estudiado más bien, que, que importaban a la hora de que iban a hacer pagar más a esas familias rurales y también el número de menores que, que estaban a cargo en, eh, de, esa, de ese hogar. Y lo que proponen es prácticamente a la gente más, a los hogares más vulnerables y más rurales, que tienen más dependencia obligada del vehículo privado, se les va a hacer una devolución que es mayor incluso del de gasto que tienen. Y a los hogares con más posibilidades económicas les va a dar o sea, que van a tener que, que pagar, lo que convertiría más o menos un impuesto que es regresivo en uno, progresivo de alguna manera ¿no? y esto podría y es algo así yo creo que men, para mí la Comisión Europea eh, ligado a un nuevo digamos impuesto eh, que hará que, se, que es de los combustibles para los vehículos y para los hogares, ¿no? para las calefacciones perdón. que lo llaman el Fondo Social para el Clima estaría bastante, bueno, sería un poco parecido para que a, a este tema, ¿no? Y es la forma esa de reformulación de los impuestos ambientales después de los chalecos amarillos. Entonces, ahora la cosa es si estos son feministas, pues mmm, aparte de que los podamos hacer un poco más eh, progresivos, también tenemos que tener en cuenta algo, unas otras contras. Y es que eh, cuando pongamos un impuesto, sobre todo si le ponemos a los combustibles que se utilicen para la calefacción, vamos a perjudicar más. A las mujeres, porque las mujeres estadísticamente eh, tienen o tienen que. son las cabezas de la familia de, de hogares más vulnerables, y además hay cosas como que hay que ponerse la gafas violetas y mirarlo, y es que las mujeres tenemos unas necesidades térmicas distintas que los hombres. O sea, normalmente tenemos más sensibilidad al frío y necesitamos un poco más de calefacción, que parece una bobada, pero claro en hogares que sean vulnerables esto puede tener consecuencias ¿no? necesito un poco más de calefacción y como soy mujer me tengo que aguantar y lo tengo que pagar, que no lo van a poder hacer todas ¿no? que lo pongo como un ejemplo de cosas que muchas veces pasan desapercibidas pero que al final también pues, producen des desigualdades ¿no? como pros yo también es lo mismo un poco que con bueno un poco parecido a, a los que ponía a la, a si eran justos, pues que el la, los impuestos ambientales ya me pasé los impuestos ambientales lo que nos van a procurar son fondos que no vamos a tener que devolver a nadie para, para crear políticas fuertes eh, de cuidados también del que van a necesitar nutrirse de fondos públicos probablemente yo creo que hoy se va a hablar de estas políticas que son necesarias políticas feministas no y de colectivizar los los cuidados y de eso lo tenemos que pagar de alguna manera y bueno pues no sé qué yo ya he dicho que, que de aquí se podía tirar, ¿no? Pero no deberíamos caer en el mismo error que se ha caído con los impuestos ambientales y que, que además de que puedan ser feministas y están ligados a unas políticas feministas, también lo tienen que parecer. Y, y eso sería el. O sea, que, que, que cuando lo hagamos, lo hagamos bien, mirándolos eh, para asegurarnos que, que sean feministas. Gracias, Nuria. Y gracias por ponernos ejemplos tan concretos que también nos ayudan un a, a entender qué es esto de la fiscalidad y cómo la podemos usar. Vale, ahora os presento a Maya Pérez Orozco, ella es integrante de la colectiva XXK, Feminismos, Pensamiento y Acción, un proyecto colectivo de generación de ingresos. Ella es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora y formadora en temas de economía y feminismo. Buenas tardes a, a todas. Yo me voy un poquito más para el otro lado, ¿no? Eh, financiar, tener recursos, para ir hacia dónde y sobre qué lógica. Y yo querría empezar desde la insistencia en que el mundo ya está cambiando, lo queramos o no. Es decir, que no estamos hablando tanto de poner en marcha una transición, sino de hacia dónde... Queremos que vaya la transición que ya está sucediendo, desde la idea de que tiene que ir hacia un sitio radicalmente distinto al que nos llevan los fondos europeos. Y para esto querría hacer como tres eh, puntos grandes. ¿no? El primero de ellos es que creo que una transición ecofeminista tenemos que sostenerla no sobre una, una lógica del crecimiento, sino sobre una lógica de la redistribución. Es decir, no se trata de que haya más para que todo el mundo acceda, sino que se trata de redistribuir lo que ya hay para que todo el mundo tenga. ¿De qué hablamos cuando hablamos de redistribución? Pues hablamos de redistribuir todo lo que está acaparado, acumulado, por en concreto el poder corporativo. Entonces, un primer elemento fundamental de redistribución es la redistribución, por decirlo en simple, del dinero. En gran medida de lo que hemos estado hablando a través de una reforma fiscal. Pero hay que pensar más allá del dinero, porque hay más cosas que redistribuir, aparte del dinero, para poder financiar una transición ecofeminista. Pongo algunos ejemplos. En primer lugar, una transición ecofeminista, desde una perspectiva agroecológica o de soberanía alimentaria, por ejemplo, requiere redistribuir la tierra. Entonces, no se trata de dar créditos a pequeñas iniciativas agroecológicas para que puedan pujar con una macrogranja, como las que nos hablaba el otro día Isa, por la tierra, por el territorio, sino que se trata, por ejemplo, de defender la propiedad comunal, las tierras comunales que puedan usarse por pequeñas iniciativas agroecológicas. Se trata de que la tierra no sea un libre mercado que funcione en base al criterio de quién paga más, sino en base a otros criterios, como por ejemplo, quién tiene más capacidad de aportar en un proceso de construcción de soberanía alimentaria. Desde aquí, una propuesta clave, por ejemplo, sería la reforma agraria. Redistribuimos tiempo, redistribuimos tierra. Tenemos que redistribuir también tiempos y esto desde el feminismo lo hemos dicho mucho. Para afrontar la crisis de cuidados no se trata de generar más y más servicios que permitan externalizar los cuidados. Por ejemplo, no se trata de dar créditos a pequeños comercios para que desarrollen un software para poder vender online y que te lleven la compra a tu casa. O no se trata de generar actividades extraescolares hasta el infinito para niños porque nunca hay nadie en casa. Servicios públicos sí pero que la gente, por ejemplo, mayor no esté sola necesariamente en casa porque la vida no nos da para más. Entonces necesitamos tiempo para hacer algunos cuidados que son parte de la vida misma. Desde aquí una reivindicación fundamental redistributiva sería una reducción drástica de la jornada laboral sin pérdida de salario. Drástica digo. eh. Y luego tendríamos tiempo para hacer cuidados y para pelearnos también por quién hace esos cuidados, para pelearnos en clave de género con los hombres. Entonces redistribuir tierra. Redistribuir tiempo, redistribuir conocimientos. El otro día Carmen, cuando nos contaba el PERTE y lo que está sucediendo con el sistema sanitario, nos dejaba claro el proceso de privatización del conocimiento que se está produciendo con la industria farmacéutica. Entonces, conocimientos que han sido expropiados a la naturaleza misma, que es de todas y todes, a las mujeres muchas veces, a pueblos originarios. Y que se han convertido en propiedad privada con la cual se hace negocio. Y ahora vamos además a invertir más fondos públicos para que luego además tengamos que pagar un costo eh, enorme por poder acceder a esos mismos medicamentos o esas mismas vacunas que son un proceso de privatización del conocimiento. Entonces, ¿por qué no apostar por una industria farmacéutica pública? Eso es un proceso también de redistribución. Redistribuir tierras, tiempos, conocimiento, pero redistribuir también, por ejemplo, vivienda. ¿Qué hacemos? Eh, ¿Generamos más empleo en el sector de la construcción construyendo más casas para que la gente se pueda hipotecar? ¿O expropiamos los tres millones y medio casi de viviendas vacías que hay y generamos un parque público de vivienda en alquiler social de verdad? ¿Con qué lógica vamos a funcionar? El problema aquí, y me voy un poco a lo que decía Yolanda antes, es que tocamos hueso. Es que estamos tocando hueso de cuestiones básicas del sistema en el que vivimos, entre otras, la propiedad privada. Entonces, primer punto, lógica de redistribución más que lógica del crecimiento. Segundo, y con estos recursos que quitemos al poder corporativo, tiempos, tierras, eh, conocimientos, dinero, viviendas, etcétera, ¿qué hacemos con ello? Y lo que planteamos es un proceso de transición de la actual matriz socioeconómica, que es una matriz productiva, que podríamos decir es insostenible medioambientalmente e injusta en clave social, que tiene la forma del iceberg que nos comentaba el otro día Isa, con el poder corporativo arriba que impone las condiciones, de, su lógica del crecimiento y la acumulación a todo el resto, de ahí hacia una matriz reproductiva, la llamaría yo más que productiva, que sea sostenible medioambientalmente y que sea socialmente justa y donde el eje vertebrador no sea el ánimo de lucro, sino la responsabilidad compartida de, decimos, sostener la vida. ¿no? Entonces, para est y esta, esta nueva matriz nos la imaginamos más en clave de funcionamiento de espiral. Ahora voy a ello. Para hacer este avance diríamos que hay que reajustar la matriz que tenemos al menos en tres dimensiones. Primero, un reajuste de quiénes son los actores que protagonizan nuestro sistema socioeconómico. A día de hoy tenemos un poder corporativo que domina, que se impone a su servicio un conjunto de instituciones que en última instancia le salvan la cara al poder corporativo y por debajo unos hogares, unas familias que como siempre hemos denunciado el feminismo son el colchón que todo termina absorbiéndolo y en ellos las mujeres. Entonces frente a esto planteamos un cambio en los actores protagónicos y en la relación entre sí, relaciones de reciprocidad, por eso decía la espiral, desde el ámbito más cercano, más propio a cada quien, en el cual también tenemos que asumir responsabilidades, por ejemplo, de cuidados, que serían las familias elegidas, vincularse con el ámbito de lo comunitario, en pueblos, en barrios, y desde ahí con el ámbito de lo público, compartiendo una responsabilidad de sostener cotidianamente la vida en distintas dimensiones de lo que necesitamos para vivir. Esto implica, entre otras cosas, una apuesta muy fuerte por la economía social solidaria transformadora. Pensemos, por ejemplo, en supermercados agroecológicos cooperativos y una apuesta muy fuerte por lo público en clave comunitaria. No me meto ahí, que irá luego blanca, pero pensemos, por ejemplo, en cooperativas de trabajadoras de hogar que puedan dar servicios de ayuda a domicilio o pensemos en centros de salud comunitarios. Entonces, reajuste de actores. Segundo, reajuste de sectores. Hay sectores que tienen que reducirse muchísimo, por ejemplo, claramente el sector de la construcción, o sea, basta ya de seguir construyendo y construyendo más aún los megaproyectos, no de enclave, por ejemplo, de grandes autopistas o grandes aeropuertos que se quedan vacíos al final. Hay que reducir, por ejemplo, también el sector de la gran industria, por ejemplo, no se trata de hacer ahora una apuesta porque crezca un montón la industria del automóvil eléctrico, se trata de apostar por otros sectores que son los que son de verdad esenciales para la vida. Y ahí están los tres de los que hablamos el otro día. El sector de cuidados, el sector de alimentación, el sector eh, sanitario. Ahora bien, generar empleos aquí, aumentar estos sectores al mismo tiempo que hablamos de las condiciones laborales en estos sectores. Que es algo que en el debate sobre los fondos siempre se obvia. No se quiere hablar de condiciones laborales. Y nos vincula con el tercer proceso de reajuste que yo diría hay que reajustar la relación entre lo que podríamos llamar son los factores de producción. Es decir, si pensamos que para generar algo que necesitamos para vivir tenemos que usar tecnología, trabajo humano y al final trocito de planeta. Necesitamos materia, necesitamos energía, generamos residuos. Pues bien, la narrativa que nos viene y en concreto con los fondos y el capitalismo verde digital que tienen detrás, es la de que lo tecnológico, por decirlo de alguna manera, lo puede todo en última instancia. Casi que nos dibuja una especie de mundo utópico donde podemos terminar trabajando dos horas al día en un planeta lleno de aire limpio. El otro día ya vimos más bien que nos apuntan hacia un futuro mucho más distópico. ¿no? Y entre otras cosas, esto implica que tenemos que decir fuerte que toda tecnología tiene materia detrás. Esto lo plantea con fuerza el ecofeminismo. Tiene materia en el sentido de que hay planeta. Que, eh, un ordenador tiene una batería de coltán que se saca de algún lugar y consume una cantidad ingente de energía que por algún lado se genera, pero tiene también trabajo humano, desde las minas de, Coltal, de coltán perdón hasta ensamblar los propios ordenadores o limpiarlos o cuidar a quien luego va a estar trabajando en el ordenador. Entonces pensemos en la materia, en el trabajo humano y de la naturaleza que está detrás y pongamos a la tecnología en su sitio. La tecnología no nos salva, la tecnología es un apoyo para el proceso básico de trabajo humano y de trabajo de la naturaleza. En este sentido, por ejemplo, tenemos que pensar formas de organizar los cuidados totalmente distintas a las que nos están llevando los fondos, donde lo tecnológico se convierte en lo fundamental. No pasa nada porque la gente mayor esté sola todo el día porque está controlada remotamente si le pasa algo. No pasa nada, eh, digamos... No se trata de organizar más eficientemente el tiempo de trabajo de las trabajadoras de ayuda a domicilio mediante un nuevo software supermoderno, sino de dar más tiempo para que hagan su trabajo en condiciones porque los cuidados son otra cosa y no un proceso maquinario. ¿no? Y esto de nuevo nos lleva a hablar de condiciones laborales y de cuáles son los trabajos esenciales, es decir, de debates que son los que se están intentando obviar en este proceso. Por tanto, un reajuste de la matriz productiva en clave de qué actores la protagonizan, qué sectores la componen y cuál es la relación entre los factores de producción y en qué sitio ponemos la tecnología, el trabajo humano y, digamos, el planeta que está detrás. Y el tercer elemento que quería señalar es que para todo esto necesitamos lo que podríamos llamar medidas de transición, es decir, que nos permitan ir avanzando en esta línea al mismo tiempo que responden a las urgencias. ¿Cómo podemos elegir, por decirlo de alguna manera, qué políticas queremos. Yo voy a lanzar para el debate cuatro criterios que creo podrían ser fundamentales. Primero, políticas que nos ayuden no a darnos dinero a la gente para que individualmente vayamos al mercado y compremos en un contexto de mercantilización de la vida y de privatización de los medios de, de reproducción de la vida, sino un proceso de desmercantilizar y colectivizar la resolución de nuestras necesidades vitales. Entonces, frente, por ejemplo, a que tengamos dinero para pagarnos un seguro privado de salud, seguirá haciendo una defensa de la sanidad pública y, en concreto, de la atención primaria, que está siendo especialmente atacada y está siendo punta de lanza de la privatización de la salud. Privatizo el diagnóstico de salud y luego me voy a que... Eh, hoy por hoy ¿eh? y luego me voy a que el tratamiento me lo den en la pública que todavía creo en ello pues entonces una defensa por ejemplo absolutamente férrea de lo público no está clave público comunitario como luego blanca dirá segundo un criterio de descorporativización es decir que el digamos el elemento fundamental y primero atacar es el gran poder corporativo y uno de los ámbitos fundamentales donde tenemos que dar esta pelea también está ahí en los fondos el otro día lo veíamos y es esa generación ingente de Big Data que están siendo un enorme nicho de negocio para las grandes empresas, que se están privatizando de una manera prácticamente gratuita. Todos los que estamos generando ya y los que vamos a generar con el proceso de digitalización de la salud y de generación de un montón de servicios de cuidados digitalizados también, por ejemplo. Entonces, frente a la apropiación privada de estos Big Data, ¿por qué no pensar en clave de un banco público de datos, de un monopolio público privado de datos, público comunitario, perdón, de datos, que nos ayude a usarlos para de verdad mejorar ese funcionamiento de la matriz productiva y no para que hagan negocio. Entonces, un segundo eh, criterio de descorporativización. Un tercer criterio de relocalización. Es decir, frente a la seguir apostando por grandes cadenas globales cada vez más lejanas y cada vez más complejas, que además de ser insostenibles medioambientalmente, es que son profundamente antidemocráticas porque es imposible incidir en ellas porque no entendemos nada, hacer una apuesta por un proceso de relocalización, de acercamiento de circuitos económicos más sencillos y más arraigados al territorio. En este sentido, por ejemplo, frente a una apuesta por grandes superficies de distribución de alimentos donde se venden cosas producidas en la otra punta del mundo y funcionando en base a una cadena alimentaria que la dominan las eh, grandes distribuidoras globales, como nos contaba Isa el otro día, pues una apuesta por el comercio de, lo, de cercanía, por los mercados eh, locales, donde se vendan productos locales también. ¿no? Entonces, entre otras cosas, todas las propuestas de la soberanía alimentaria irían en esta línea. Y un último criterio, que desde aquí en Euskal Herria, que eh, a la madre tierra se le llama Amalurra, decíamos de amalurización, por decirlo de alguna manera, de hacer las paces con el planeta, reduciendo la materia que usamos, la energía que usamos y los residuos que generamos. Entonces, esto es fundamental para cualquier política que pongamos en marcha. E implica, por ejemplo, que no se trata de apostar por el vehículo eléctrico frente al vehículo ni de gasolina ni de diésel, entonces venga a producir nuevos coches porque ahora van a ser eléctricos y parece que la electricidad viene de la nada, si no se trata de hacer otras apuestas como el transporte público, como la bicicleta o como generar otras ciudades donde necesitamos movernos menos porque tengamos la vida despiezada a eh, media hora como mínimo de distancia cada cosa. El curro, la escuela, la zona comercial, la zona de ocio. Entonces estos cuatro criterios como eh, fundamentales para poder decidir medidas de transición. En definitiva. Creo que es fundamental frenar la lógica del crecimiento que está tras los fondos. La izquierda nos dice que los fondos no van a ser deuda que se traduzca en recortes porque los vamos a poder pagar vía aumento de la fiscalidad porque vamos a crecer. Entonces, ni es tan claro eso de que vayamos a crecer, pero en este debate no me querría meter, ni sobre todo lo queremos, porque es crecer una economía que no está al servicio de la vida. Entonces, el crecimiento no es deseable. Frente al crecimiento, vuelvo, idea de redistribución para una transición en otras claves radicalmente distintas a las que estamos yendo a día de hoy. Y yo ahí lo dejo, María, gracias. Gracias, Amaya. No me atreví de decirte nada del tiempo. Muchas gracias de verdad por ponerle palabras a cosas que nos parecen imposibles y tú las ves tan claras y además, pasito a pasito. Así que genial. Y y bueno, presento a nuestra última ponente de hoy. Ella es Blanca Vallas. Ella es investigadora del Observatorio de Aldeuta en la Globalización y activista ecofeminista. Participa en el movimiento de acción ecofeminista. Su trabajo se centra en la defensa de los servicios públicos, los comunes y las alternativas de los ecofeminismos y las economías feministas. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, diplomada en Trabajo Social y máster en Políticas Sociales y Mediación Comunitaria. Buenas tardes, buena tarde a todas y a todos. Eh, yo también voy a, a seguir un poco con, con el hilo que en este caso eh, Amaya ya ha puesto algunos de los elementos en los que me gustaría a mí también meter algunos de los fregados de cómo pensar esas transiciones, ¿no? Nosotras, y desde el observatorio y, y desde otros espacios en los que participo, eh, nos gusta más focalizar en la dimensión de las transiciones que, que hablar de recuperaciones, no porque no sé muy bien hacia qué modelo nos gustaría eh, recuperar, sino más bien eh, mirar. Creo que es muy importante pensar y que toda la dimensión de los de los fondos Next Generation eh, caminan para muchas de nosotras hacia un modelo y son la continuidad de un modelo que estamos viendo eh, que no está funcionando ¿no? entonces en, la, en estos 12 minutos me gustaría entrar en, en tres elementos, por un lado porque las colaboraciones público-privadas eh, no están funcionando y eso es en definitiva la mirada y la propuesta de los PERTES, así dicho de una manera eh, literal en, los, en, en el Real Decreto eh, que es el que rige los fondos y luego caminar y hacer una propuesta de esos actores que también se estaba proponiendo que tendrían que desplazar a la dimensión privada mercantil y que para muchas de nosotras deberíamos caminar hacia esa desmercantilización y por eso tendrían que ser otros actores los que cubrieran y los que pudieran estar gestionando y nos a través de los cuales nos podemos prever proveer eh, y llegar a cubrir nuestras necesidades, tanto en las materiales como en las inmateriales. Y ahora estoy hablando del melón de la dimensión pública y la dimensión eh, comunitaria, ¿no? que es algo que, que estamos de una manera redundando, eh, redundante haciendo énfasis, como tendríamos que caminar para aquí y no hacia la dimensión eh, privada, mercantil, que no está funcionando. Y por último, también aterrizar con algunos ejemplos más de propuestas que entendemos. Mmm, Muchas que ya están funcionando y que podrían entrar eh, en ese proceso y, y en esa dimensión de transiciones ecofeministas y ecosociales. Entonces, sobre las colaboraciones público-privadas, está más que demostrado, y no hace falta que lleguen los fondos eh, Next Generation para saber que generan deudas, que generan sobrecostes y... Y el, la dimensión de la deuda luego implica dimensión de políticas de, de austeridad, como también se, viene, se ha venido eh, mencionando. Y, y además no están cubriendo las necesidades, ni las, ni las necesidades sociales, ni las eh, necesidades en la dimensión de los cuidados. Y además están vulnerando lo que son eh, los límites biofísicos, ¿no? teniendo unos impactos climáticos. Es importante eh, tener en cuenta que estamos en una dimensión de colapsos, en una dimensión de emergencias, ¿no? De nuevo social, eh, de cuidados, eh, climática, en realidad, eh, civilizatoria y, está, mm, y estamos viendo que la dimensión de las colaboraciones público-privadas, que también ha sido la alternativa, por ejemplo, durante la y está siendo la alternativa durante la gestión de la pandemia y antes de los fondos, tampoco ha funcionado. Los contratos de emergencia que, que se han llevado a cabo, mm, Puedo poner un, un ejemplo, en, en Cataluña se externalizaron la dimensión de los rastreadores de los casos COVID a través de una constructora. ¿no? Entonces tenemos una atención primaria que puede estar y que está funcionando, pero se desplaza ese dinero a través de la colaboración público-privada en dimensiones de grandes empresas y, como estaba comentando Maya, a través de la dimensión y eh, bajo el funcionamiento del poder corporativo. En ese sentido, creemos que... Hay que abrir la, la mirada y entender que es mucho más complejo que qué es la apuesta de los fondos next generation, sino que tenemos que hacer un golpe sobre la mesa y creemos que, que es importante caminar hacia transiciones donde efectivamente, yo siguiendo también lo que se ha mencionado ahora hace, eh, ahora hace un momento, la dimensión de la redistribución y la dimensión del decrecimiento. Entonces, dedicar los tiempos y dedicar el trabajo. Eh, a otras dimensiones, a los que se ha demostrado que son los trabajos socialmente necesarios, a que necesitan, a, a los cuidados que se necesitan, a la dimensión de salud, a la dimensión eh, de la educación, a la energía, a, la, a, eh, a poder acceder a agua, a recursos y a cubrir necesidades, pero no en una dimensión mercantilizada, sino en una dimensión de poder satisfacer las necesidades, que no es el prisma eh, bajo el cual rige en el sistema eh, capitalista y el, y el modelo eh, neoliberal. Por tanto, entender esa dimensión de la interdependencia y de la ecodependencia y en ese sentido entender que observando ese iceberg tenemos que poner los esfuerzos y la redistribución del, del trabajo para poner más énfasis a lo que sí que sostiene la vida y no a lo que destruye la vida. Eh, tanto la humana como, como la del planeta. Y, por, y en ese sentido también romper, como en realidad también ha comentado Amaya, eh, romper con esas cadenas globales. Las cadenas globales ya se están rompiendo, no paramos de ver durante los últimos meses eh, noticias sobre cómo no están llegando las, eh, los materiales. Eh, ...necesarios para mantener el sistema de vida que en una dimensión occidental eh, necesitamos. El decrecimiento va a llegar, lo que pasa es que podemos eh, organizarnos para, para ello o va a llegar y va a ser eh, de una manera que no necesariamente va a ser eh, la que nos gustaría. Por tanto, romper con, las, con esas cadenas globales, tanto las reproductivas como la, la de materiales y recursos, y por eso hablamos de romper con cadenas globales de, de cuidados, pero también con las cadenas globales de cómo llega la alimentación o cómo llega la energía, que por cierto genera un extractivismo en las poblaciones del sur y también genera un extractivismo en ciudades eh, occidentales sobre la dimensión eh, rural, pero ni siquiera se ve cubierta el acceso, eh, bueno, además de que es una dimensión profundamente eh, injusta porque saca los recursos de las poblaciones en origen, ni siquiera vemos cubiertas nuestras necesidades en, la en, en, en los espacios donde acaban llegando, ¿no? por eso tenemos sociedades con eh, pobreza energética, lo cual es una, una realidad. La propuesta, si en la dimensión de desmercantilizar esos bienes y servicios, se abre el melón, como decía, de las propuestas comunitarias y públicas. Yo creo también hay que romper eh, con la idea de que tenga que ser eh, monetarizado y, y que y hay que pensar en una dimensión de los comunes, de las soberanías, de poder acceder y poder decidir sobre los recursos. Como decía antes, no como bienes eh, para la venta, sino eh, para poder cubrir eh, necesidades y eso es muy importante para llegar a la dimensión de la suficiencia y no para concentrar eh, capital en pocas, en pocas manos, en los oligopolios y en pocas eh, empresas multinacionales, y caminar también hacia la propuesta de los derechos colectivos. Podemos hablar del derecho eh, colectivo al agua o del derecho colectivo eh, a los cuidados o eh, se puede extrapolar al conjunto de necesidades eh, básicas, pero al final hablar de la fuerza de hablar de derechos colectivos colectivos o de soberanías pasa por relocalizar, por territorializar, por tomar decisiones sobre, sobre esos recursos y al final sobre redistribuir. ¿no? Es decir, pasa por tener un compromiso colectivo y, y que tengamos, como decía, un compromiso eh, de encargarnos de esos recursos siempre en equilibrio con la dimensión eh, ecológica, con, la, con los límites biofísicos. Y todo eso. Se puede hacer y en parte ya se está haciendo a través de lo que se pueden llamar colaboraciones público-comunitarias, se puede hacer a través de remunicipalizaciones, se puede hacer a través de empresas públicas participadas, pero rompiendo eh, con una lógica del crecimiento, sino, con una sino partiendo de la lógica de satisfacción de necesidades. Y para eso es mucho más fácil hacerlo a un nivel de barrio, a un nivel de. de, de más inmediato a un nivel eh, geográfico, a un nivel también de toma de decisiones eh, desde los propios pueblos en la dimensión rural. ¿no? Eh, las, urba las urbanistas feministas hablan, por ejemplo, de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? poder satisfacer nuestras necesidades en un radio de ir caminando, eh, como digo, en 15 minutos. Eh, sobre las propuestas que decimos que ya están funcionando y que se pueden repensar y que creo que es muy importante escuchar lo que, ya, lo que ya está pasando desde diferentes territorios y que son lógicas de ruptura con esa dimensión mercantilizada, son, por ejemplo, en la dimensión de la soberanía energética, las comunidades energéticas locales, que al final también es la colaboración entre actores públicos y comunitarios, para poder proveer de energía. La energía es una dimensión muy paradigmática del sistema capitalista porque genera mucha concentración a través de los oligopolios. Somos extremadamente dependientes, y ahora puedo hablar de, por ejemplo, de, de las ciudades occidentales. Somos extremadamente dependientes de la energía que vienen de poblaciones eh, del sur, pero también de la dimensión más rural. Hay que repensarla también desde la dimensión de, los, de la energía y de las energías renovables, pero no para el crecimiento, no pensando que vamos a poder cubrir de la misma manera que lo que hace desde la, eh, desde la energía fósil, sino eh, mucho más centrada de nuevo en la, en, una, en la real demanda. Y también iniciativas de autoconsumo, eh, lo que pueden ser, sigo poniendo ejemplos, Placas eh, fotovoltaicas, también muy en la dimensión de hacer un cálculo eh, justo porque efectivamente las energías, las infraestructuras de las energías renovables eh, también se están dedicando, eh, se están utilizando eh, materiales eh, y por tanto hay que tener, eh, hay que tener eh, cuidado con llegar a, esa, a, a que sea en un nivel de suficiencia. Eh, Sí, ya, ya estoy no con los 12 sí. minutos. Bueno, voy bastante retrasada pero voy a hacer un pantallazo porque en realidad muchas de las iniciativas tienen similitudes. La soberanía eh, alimentaria que también es muy paradigmática con estas cadenas globales y se puede caminar hacia reforzar las comunidades eh, agroecológicas, eh, las cooperativas en nivel de autoconsumo a través de… Eh, de los huertos urbanos o, o en la dimensión que sea, en la dimensión eh, en, en otros espacios, pero tener una humanizar mucho más la relación entre productor y, consum y consumidora, eh, a través de los, me eh, mercados, eh, los mercados campesinos que puedan haber, eh, también a través de supermercados cooperativos, en la dimensión del agua. Acceso al agua también comunidades hídricas locales, que es eh, como haciendo paralelismo con las comunidades energéticas locales, también están existiendo propuestas desde allá. La propuesta de la remunicipalización ha sido el servicio más remunicipalizado en, en el Estado español. En, en realidad, el, el agua, existen posibilidades, pero siempre luchando eh, contra esas eh, empresas transnacionales como pueden ser Agbar o etcétera. Urbanismo y acceso a vivienda. También acceso a eh, mayores plazas y mayor acceso a vivienda pública, pero efectivamente no construyendo más vivienda pública, sino eh, apropiando eh, de las que están en, no se están usando eh, y que están en manos de, de grandes empresas. Las cooperativas de vivienda en cesión de uso, que rompen con la lógica eh, de la propiedad privada. En la dimensión también de las necesidades inmateriales, lo que es el acceso a los cuidados, eh, a la salud y servicios sociosanitarios, a la educación eh, comunitaria. De nuevo, también apoyar eh, las redes comunitarias de cuidados o poder conformarlas. Eh, también la propuesta de sistemas nacionales de cuidados. Como se ha dicho antes, también ha dicho Nuria, apoyar los servicios públicos también es una medida muy importante de redistribución. En salud y educación hacemos una apuesta muy pública, pero creemos que también lo comunitario puede estar allá. Y también pensar que por salud se pueden apoyar servicios que van más allá de lo que actualmente está en la dimensión pública. Estoy hablando, por ejemplo, de psicología o odontología, que normalmente no se entiende tanto desde allá. Muy, un 30 segundos. Eh, creemos que todas es, eh, creemos que existen propuestas y que las emergencias están encima de la mesa y que hay que actuar ya por tanto las propuestas de ir construyendo las transiciones ecosociales y ecofeministas eh, son a su vez también una urgencia creemos que también es muy importante poder caminar con las propuestas comunitarias y que surjan de allá las necesidades porque somos mejor, sabemos somos las que mejor sabemos eh, cuáles son en su justa eh, medida, eh, pero, eh, pero creemos que la dimensión pública puede ser una aliada para poder tender a esa garantía eh, de que podamos proveernos todas de, de esos recursos. Por tanto, me gusta más decir a veces casi colaboración comunitario-pública eh, que a la inversa, pero que en todo caso el melón está ya. Y perdonad. Pero ya con, el, con eso acabo, nutrirnos mucho de los saberes y de los conocimientos y las experiencias que ya se están dando y poder generar alianzas eh, para poder reproducir las que sí que, eh, sí que estén funcionando bajo los intereses siempre, como decía, desde abajo a nivel comunitario. Gracias. Genial, gracias Blanca por poner en valor las cosas que ya están funcionando y trasladarnos ese sentido de urgencia. De que, de que tenemos que organizarnos. Pues ya le han acabado nuestras cuatro panelistas. Muchas gracias por, por, bueno, por darnos estos inputs y este material denso para, para trabajar. Y ahora nos vamos a, a los grupos y, y Nicolás iba a plantear las preguntas. ¿Veo a Cielo que levanta las manos? Dime. Lo de la fiscalidad ambiental. Algo que, por lo que hay que presionar, pero muchísimo, muchísimo, es que realmente se ajusta Vale. Porque quien contamina paga, pero, por ejemplo, en el caso de Repsol en Perú, se han ido de rositas con mil. Vale, perdona que te corte, perdona, pero lo, te, te, te animo a que lo compartas en los grupos. Vamos a hacer grupos donde vamos a poder reflexionar de lo que hemos escuchado en, en pequeño espacio y así no nos tomamos el tiempo de todas y podemos llegar a las ocho y media que queremos cerrar puntuales. ¿Te importa vale, esperarte? Solo, solo una aportación te... más. Lo de los alimentos. Yo soy ingeniero en tecnología de alimentos. Y no es cierto que haya que eh, crecer a crecer en ese sentido. Lo que hay que puntualizar es que se crezca en la alimentación de origen orgánico. Pero alimentos vale. hay de sobra. Genial, gracias. Vale, Nicola, ¿quieres tú dar paso a los grupos? Eh, pues yo soy Nicola de lo dejé y os explico brevemente ahora la dinámica del, eh, de esa segunda parte que es nuestro trabajo en grupos. Eh, el objetivo ahora es básicamente debatir, no, poner en común, intercambiar las ideas relacionadas con el objetivo del todo el ciclo que habíamos puesto y que era trabajar y profundizar en la crítica integral feminista de los fondos Next Generation EU. Y, y para esto ahora la hora nos va a poner en tres grupos. Os reparte de, de manera aleatoriamente y una vez cuando estáis en el grupo tenéis un pad donde una persona que decidís va a apuntar eh, las ideas o las ideas principales que salen en el debate eh, de grupo. Y no solo habrá una persona que tenéis que dar ese rol, sino también necesitamos dos otros roles. Una persona que, que facilita el debate, ¿no? que ayuda a, a, a llamar, igual mirar un poco de tiempos o ver si hay varias personas que quieren hablar a la vez pues facilita y una tercera en ese tercer rol que hace luego la devolución al grupo cuando volvemos después de 25 minutos grupo de trabajo 25 minutos después volvemos y nos lo explicamos y tenemos así momento de, de, de compartirlo entonces importante hay una pregunta como compuestos de varios eh, elementos sobre esa pregunta es ahora el, el trabajo de grupo que es qué valoración global ¿Hacemos de los fondos? ¿Pueden ser interesantes para la puesta en marcha de una transición feminista? ¿O necesitamos otras vías de financiación y otras herramientas? ¿Cuáles podrían ser? ¿Vale? Es una pregunta bastante compleja, pero bueno conecta bastante con, las, eh, con la sesión de la semana pasada y con esta, lo que hemos escuchado hoy. Hola, ¿hemos llegado todas, todas. Sí, perfecto. Pues espero que habéis tenido un buen debate y que han salido buenas ideas eh, que os invito ahora a ponerlo en común. Primer grupito, por favor, adelante. Bueno, por una parte veíamos... Eh, eh, como que coincidíamos todas, ¿no? en que... en que había que de alguna manera articular la, la actuación o la lucha para cambiar la, la actual orientación de los fondos, porque coincidíamos todas en que, tal y como están planteados, eh, pues eh, resultaba imposible prácticamente aprovecharlos para avanzar en esa transición que, que estábamos comentando. ¿no? Eh, decíamos, eh, por una parte se señalaba la necesidad de, de luchar a nivel político, a otros niveles, que no fue a nivel estatal, pero también veíamos el poco margen real que hay para, para incidir a estos niveles, ¿no?, al autonómico o al municipal desde el ámbito eh, político. Veíamos también que los fondos se quedan centralizados en, en los poderes políticos eh, mayoritarios, eh, la falta de, de, de una conciencia crítica por parte de la ciudadanía y por parte de las organizaciones, y en ese sentido veíamos la necesidad, ¿no?, de de fomentar o de incrementar esa, el, el rol educativo pedagógico para que lleguen eh, pues, todo, todo, el, todo el pastel ¿no? que, que tenemos encima porque hay poca información sobre el tema y pensábamos que era una cuestión sobre la que trabajar. Veíamos también, eh, a ver, eh, el tema de la necesidad de reestructurar el planteamiento pero al mismo tiempo la necesidad de tiempo para poder pensar y, y al mismo tiempo ¿no? la, la escasez de, del tiempo para poder pensar y actuar. Como que es todo muy rápido. ¿no? Eh, y veíamos también que a nivel institucional tampoco está claro el, el funcionamiento o la ejecución de esos, de esos mismos fondos. ¿no? Una compañera señalaba que sobre la marcha, se va actuando y se y se van decidiendo. Y entre los mismos ministerios, no como tampoco existe esa comunicación ni esa co coordinación entre ellos. Eh, a ver, veíamos... Eh, exacto, ¿no? veíamos también como que las lógicas... Como que en, el, en los webinars se había quedado claro cuál era la lógica de, de los fondos, cuál era el lugar hacia el que queríamos ir y cómo realmente la cuestión está en la pregunta que, que se había lanzado para, para, para debatir en los grupos pequeños. ¿no? El, el cómo, cómo hacer, ¿no? el cómo transitar eh, con las herramientas y, y la, las agentes que, que tenemos. ¿no? Y decíamos ahí si el, el foco pues, tanto hacia la ciudadanía como hacia las organizaciones, hacia el nivel político, diferentes dimensiones en las que poder actuar. Veíamos también, eh, por otra parte, eh, como que en, en la calle hay cierto nivel, nivel de conformismo social, ¿no? que, que dificulta también eh, el avance en, en un sentido contrario de, de la lógica hegemónica ¿no? o imperante. Veíamos la cuestión de la hipercentralización de los fondos, ¿no? que ni las comunidades autónomas tienen esa facilidad o esa posibilidad de, de actuar y de incidir y lo cual, lo cual lo hace más difícil ¿no? para, para poder incidir y transformar. Eh, y veíamos también eh, bueno, pues el tema ¿no? de, del, del productivismo atrítico eh, que se percibe desde, desde los fondos, ¿no? cuando al final pues eso, se sigue beneficiando a las grandes empresas y a las grandes empresas tanto de servicios como de, de construcción o ¿no? de lo que sea, frente a las necesidades de, de las personas, de cómo las, las grandes constructoras al final se están lucrando. ¿no? Y al final, con todo eso, ¿no? pues cerrábamos un poco viendo la dificultad que existe para hacer el seguimiento a estos fondos por toda, por toda esta lógica y, y a la falta de democracia en la gestión de, de, los, de los propios eh, fondos. Hay un poco complicado, porque ha sido muy poco tiempo, muchas cosas que hemos dicho, y las notas, pues, como hemos podido también. Grupo 2, ¿quién...? Le doy yo, ¿vale, Carmen? Si ves que se me olvida algo, tú me dices, ¿vale? Adelante. Nosotros hemos entrado en el debate de qué hacemos con estos fondos si e intentamos ir a por las migajas que se van por ahí cayendo de lo que no está todo pactado o si tenemos que tener una posición más de crítica global. <risa> hemos hablado de esa... De, de cómo se están gestionando y de cómo conocemos casos y casos y ejemplos. Julia, que trabaja en la Generalitat Valenciana, nos ha convertido en ejemplo de que, la, que todo se está moviendo muy rápido, que la administración tiene que ejecutar los fondos rápido y que se toman decisiones casi sin pensar y, y, y sin pensar estratégicamente. Y nos preguntábamos que, que, que si eso es así por la rapidez o que es así porque, porque es como están pensados los fondos y que, que ingenuas poder somos de pensar que, que iba a ser de de otra manera, luego también nos hemos planteado que realmente tal y como por esa misma velocidad quizá ya nuestra capacidad de incidir en los fondos ya no, ya no fue, ya, ya, ya, ya fue, o sea los fondos están decididos, las colaboraciones público-privadas están pactadas y el dinero está para ejecutarse y eso tiene muy poco margen de maniobra y qué tan efectivo sería centrarnos en, en ponernos a, a intentar cambiar eso. Y sin embargo hablábamos de, de intentar crear una agenda feminista que hable de estos temas pues, de economía, de fiscalidad, de, de, de deuda global, pero un poco saliendo del marco ¿no? del Next Generation Europe y, y con una propuesta concreta y ¿no? ya nos compartía una iniciativa que no me has dicho de quién, pero... Que es que, que, bueno, para. Se supone que viene un pacto o una, una, una nueva reforma de, de fiscalidad en Europa, intentar incidir hacia ahí ahora que la reforma todavía no está ni pensada, ¿no? trabajar un poco más pro, proactivamente. Y luego, pues también hablamos de perder el miedo a trabajar a nivel europeo. Que en el fondo es donde se toman estas decisiones y que ten, y que, teníamos, que pensamos que tenemos las redes para poder llevar como nuestra fuerza a nivel europeo. Y además apuntaba también a, a, con América Latina. Bueno, pues si acaso os interesa, que hay ahora ganas, ya o sea, que yo, que yo me han, nos han invitado desde algunos grupos de las federaciones ecologistas europeas a firmar un manifiesto para pedirles a los líderes europeos que se van a reunir en Francia el mes que viene, el 10, me parece que es de marzo, que, eh, que hagan una reforma fiscal europea y sobre todo va dirigido a, a reformar el pacto de estabilidad, este que hace que no nos podamos endeudar más del 3% y todo eso, ¿no? que es un gran temor de qué pasa ahora eh, a partir de enero cuando la cláusula de escape, por la que ahora mismo nos rige este pacto, pues vuelva a ser a estar vigente. ¿no? Pero a partir de ahí, como empezar a construir una nueva narrativa de, de, una, de lo que tendría que ser una reforma fiscal europea. Y bueno, que con lo que surge aquí, o sea, sería interesante porque es verdad que las voces así mainstream, incluso en estos grupos ecologistas o no tanto ¿no? ambientalistas o así, no es muy es más reformista, o sea, no es muy transformadora y sería muy interesante como tener voces que pidan cosas más, más realmente más transformadoras. Perfecto. Bueno, entonces, grupo 3, por favor. El grupo 3, básicamente, hemos también coincidimos con, con el grupo 1 en el sentido que a lo mejor no. Este debate alrededor de los fondos no es algo que, que llegue a todo el mundo, ¿no? Y, bueno, que, que se queda como reducido básicamente a, a, a las personas que, que hacen el seguimiento o, o del mundo ecologista, ¿no? que, que está tratando eso, pero que, que hay que trabajar en cómo... cómo, hace, cómo hacer llegar esto a todo el mundo ¿no? y cómo aprovechar este momento de, de puesta en marcha de los fondos y como decían en el grupo 2 a unas velocidades muy, muy rápidas importantes um, para, para poner los debates sobre la mesa um, y entonces también bueno mmm, que ¿Qué podemos, a, qué podemos hacer ¿no? y cómo lo podemos comunicar, porque necesitamos mensajes ilusionantes y no, y no um, bueno, crear narrativas que, que inviten a, a, a sumarse. ¿no? Y después también pues, hemos hablado, como ya se ha tratado a, a lo largo de los webinars, ¿no? de, de la importancia de tejer alianzas, entre distintas organizaciones, entre asociaciones de, de vecinas um, y, y también mm, dar a conocer uh, a nuestro alre alrededor qué hay detrás de estas palabras de transición verde, transición digital, ¿no? Qué significa y, y, y qué es para nosotras una transición justa. Um, y también, bueno, la importancia de esto de trabajar desde lo local, y también, luego por último, hemos hablado de, del debate alrededor de la jornada laboral y de los trabajos y de, de intentar um, redistribuir, redistribuir. Vale. Nos quedan así unos seis minutitos. Eh, yo ya tengo apuntes bastante interesantes de resumen, <risa> pero. Os doy la palabra ahora a vosotros ¿Te reaccionar, si os parece. Primero Marta y después Mónica. Yo creo que básicamente los tres grupos estuvimos de acuerdo en, en, en muchas cosas, ¿no? O sea, hay mucha sintonía en, el, en lo que expresamos. Eh, básicamente quería, bueno, a propósito de, de, de la falta de conocimiento y de la crítica que tiene la sociedad que no pasa de muchas cosas, que habría que profundizar más en ese tipo de cosas también llamar la atención me parece llamativo que cuando nos fuimos a, a las salas habían 40 y pico de personas y ahora somos 19 eso también hay que hacer una lectura no probablemente fallos técnicos no lo sé pero bueno eh, yo creo que, que, que sí que es importante mm, y, y ha salido en todos los grupos como trabajar, eh, cómo hacer llegar esta información a más gente. Eh, por lo menos no, no para acceder a los recursos que ya como se ha visto es más difícil, aunque, aunque en el grupo nuestro planteamos que a lo mejor en lo local hay algunas posibilidades. Eh, sí. No lo sé, <risa> habría que verlo en los municipios o en los locales que tengan más más eh, adelantado como todo este proceso si sí, puede ser conciliación de la mayoría que estábamos en este grupo éramos mujeres probablemente tenga que ver con eso son horas donde hay que estar haciendo otras cosas también pues eh, Mónica por favor cuando estaba comentando el, un poco la relatoría del primer grupo eh, después me he dado cuenta creo que me he dejado una parte que creo que era interesante que era la de la incapacidad que vemos en, en, lo, en las administraciones públicas para ejecutar tal cantidad de recursos que les están llegando ¿no? y de ahí el apelar a, a las grandes empresas para que se ejecute desde el ámbito privado, porque la parte institucional pública no tiene capacidad. Veíamos ¿no? como eh, por una parte llegan planes como, o recursos para cubrir el tema de corresponsales y no hay recursos para gestionarlos, se, se está generando a nivel municipal unos pifostios y un, y un descontrol muy muy heavy no para, para poder ejecutar como que al final importa más la ejecución de los fondos que la cobertura de las necesidades reales de, de la población y por otra parte también veíamos no pensábamos la, lo lógico hubiese sido que con todos estos fondos que están llegando a las administraciones fuera como algo positivo ¿no? de todos nuestros planes y todas nuestras planificaciones estratégicas que hemos elaborado a lo largo de todos estos estos años tenemos por fin fondos para poder implementarlos pero lo que vemos es que están vacíos de acciones realmente, todos esos planes y planificaciones estratégicas de las administraciones locales, ¿no? Y después ya otra cosa que a mí siempre me viene a la cabeza, no es ya eh, de lo que se me ha olvidado del, del grupo, es cuando apelamos a lo local, ¿no? eh, Me parece que es el ámbito en el que tenemos que, que pensar para, para actuar y para transformar por todo lo que ya sabemos. Pero a mí siempre me viene a la cabeza la, una como cierta contradicción, ¿no? Porque hay muchos locales eh, en los que todo esto queda como muy lejano. Yo pienso, por ejemplo, aquí en, en mi propio barrio, ¿no? Aquí la asociación de... bueno, hay un, pues no da igual. Al final la demanda principal es una comisaría de policía nacional para controlar la delincuencia y para controlar eh, los robos a las personas mayores del barrio. Entonces es como cuando apelamos a local, como, ¿a qué locales no? estamos, estamos apelando? Porque igual en muchas zonas rurales o en muchos barrios de las grandes ciudades o en muchos, es una realidad súper lejana y ahí creo que la parte pública sí que tiene que hacer un, un rol importante, no sé, sí que tiene que tener un, un rol importante para por lo menos empezar esta transición ahí. No sé, yo siempre tengo la cuestión ¿no? de lo local, cómo se cruza con el tema de clase y de, y de espacio. ¿Alguna aportación más? Por el chat, su estaba, estaba compartiendo que dice que no tiene micro, no sé si la podéis leer. Que la administración funciona como una empresa privada. Veo que sois varias que estáis aquí que trabajáis en la administración y eso está muy bien <ríe> para que no seáis información privilegiada. Y Laura también ha escrito. Si ¿Sí puedes leerlo, que ahora no, no, no lo he visto, a ver. Sí, la verdad creo que respondía a Mónica, aplacar las consecuencias frente a transformar para reducir las causas. Su dice que ella está subcontratada en servicios sociales, te entiendo, te compones, es sé lo que es eso. Y Blanca también había escrito. Sí, no, me, que me, me parecía muy interesante, lo, también justo lo que ha salido en, en el grupo en el que estaba, cómo efectivamente llega todo este dinero y es como, ostras, no había un diagnóstico eh, desde la dimensión pública y, de toda la falta de recursos que había para poder implementar y que efectivamente ha sido una canalización directa a través de las colaboraciones público-privadas. Obviamente eso no es casualidad, sino que es que es una lógica pues completamente eh, instaurada, eh, muy estructural no y es algo que se viene construyendo eh, desde hace décadas. Y... Bueno, creo que efectivamente es más por interés y por, o por falta de voluntad en este caso que no se dediquen los fondos o no apuesten por otra dimensión, ¿no? Como puede ser la comunitaria y la pública. Yo, además, yo voy a haceros una pregunta. ¿No sé, se sabía que venían los fondos? O sea, los fondos no fue un premio de la primitiva que yo jugué un papelito y me salió de un día para otro. Ya hace tiempo que estaban con este rollo de los fondos, desde que empezó el COVID, desde antes del COVID ya estaban, ru, ru, ru, ru, ru, ru. y que si no dan fondo, y que si no, no dan fondo. Entonces, pues si tú estás esperando que te den algo, pues tienes un plan para cuando te lo den, digo yo. O sea, que a mí me parece muy, muy absurdo todo, y que todo es muy estructural, como es como un gran fraude a la ciudadanía desde la estructura más grande hasta abajo. Eh, bueno, muchas gracias por quedaros por quedaros hasta el final, eh, porque os habéis quedado pensamos que tenéis ganas de seguir trabajando este tema, entonces la idea es que os vamos a enviar a vosotras y a todas las personas que se han apuntado al, a los seminarios un cuestionario de evaluación, para ver cómo hemos hecho y tal, pero luego también para saber quién tiene ganas de, de, liar, de aliarse y de pensar hacia dónde queremos trabajar pues, todos estos temas que, que, hemos, que hemos planteado. A lo mejor os ponemos algunas propuestas para que seleccionéis o os dejamos un campo abierto para que nos llegáis pero que sepáis que nuestra voluntad es seguir trabajando juntas y con un abanico tan chulo como el que tenemos aquí, gente que está en la administración, gente que es de movimiento ecologista, la feminista, las que saben de fiscalidad, y mujeres migrantes, súper importante contar con vosotras. Entonces, bueno, que creo que aquí pueden salir cosas chulas. Que ha sido un gustazo y que esto, a ver si logramos, no sé, algo. Que esto sea como algunos elementos a debate para que surja algo en potencia. Yo lo que he visto, al menos en el grupo en el que he estado, eh, también es muchas ganas de bueno de poder construir y, y habían elementos sobre si sí, eh, encontrar soluciones o alternativas y que esto la, la idea era construirlas juntas. <ríe> Así que, que esperamos volver a veros. Estamos en contacto con vosotras. Gracias a todas. Un gusto. Gracias por compartir.